Okay, vamos a estar en el libro de Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7 en sus Biblias por favor Marcos capítulo 7, Marcos es el segundo libro después eh, en el Nuevo Testamento Así que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Marcos es el, eh, el libro segundo del de Nuevo Testamento Y vamos a comenzar a leer en el eh, versículo número 1 donde dice ahí Entonces se juntaron a él los fariseos él está hablando acerca del de Señor Jesucristo. Entonces se juntaron a él los fariseos y ciertos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Y cuando vieron a algunos de sus discípulos comer con pan manos inmundas, es decir, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, guardando la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo del mercado, si no se lavan, no comen. Y mucho más otras cosas hay que han recibido para guardar, como el lavar de, los, de las copas, los jarros, los vasos de bronce las mesas y las mesas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Y respondiendo él les dijo, hipócritas, Bien profetizó de vosotros, Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Versículo 7. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y nos, quiero que nos enfoquemos en el versículo número 7, donde dice ahí, Pero en vano me honran. Dice ahí, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y el mensaje de esta noche es catolicismo en la luz de la Biblia. Vamos a hablar acerca de la iglesia católica y qué es lo que significa eso. Ahora, en este pasaje podemos ver aquí que los uh, líderes religiosos están discutiendo con el Señor Jesucristo. Están hablando acerca del asunto de, los, de las tradiciones de los hombres. Específicamente están hablando de las tradiciones de una religión de los judíos. Y si usted estudia los, la religión de los judíos, no es una religión que está en base de la palabra de Dios. No es una religión que, que uh, enseña las doctrinas de la palabra de Dios. ¿Qué enseña? Las doctrinas de los hombres. La, la, la doctrina que está en base de las tradiciones de los hombres Más los fariseos, los escribas Podemos mirar en la palabra de Dios Que ellos estimaban los mandamientos de los hombres Más que los mandamientos de Dios Estimaban y, y, y guardaban más los mandamientos de los hombres Que los mandamientos de Dios Ahora si usted estudia qué fueron los mandamientos Que estamos hablando en contexto aquí en, Mar, en Marcos capítulo 7 Podemos, podemos ver que lo, no eran malos mandamientos. Lo, de los mandamientos que estamos hablando aquí es lavándose las manos, ¿verdad? Nos debemos de lavar las manos cuando vamos a comer, ¿verdad? no debemos de comer con manos sucias. Pero ellos estaban diciendo que si un hombre no se lava las manos cuando va a comer, no está correcto que están pecando contra Dios. Y eso no es la verdad. No vamos a ver un, un versículo en la Biblia donde dice si usted no se lava las manos antes de comer que está pecando contra Dios. ¿Pero qué estaban haciendo los fariseos? Estaban enseñando ese esa tradición como un mandamiento de Dios. ¿Y sabe que lo que es, se llama eso? Eso es un pecado. ¿okay? Porque están estimando más lo que ellos dicen, la tradición de los ancianos, más que la palabra de Dios. Pero cuando pienso acerca de esto, uh, me pongo a pensar de la religión de los católicos. ¿Por qué? La religión de los católicos tiene muchas tradiciones. Más, si usted este, toca un puerta va a ganar almas y platica con una persona que, que a lo mejor es católico. Uh, no es necesariamente un católico, por, católico porque va a la, iglesia, a la iglesia católica cada semana. No, dice yo soy católico por tradición, porque mi mamá es católica o mi, mi, mi abuela es católica, ¿verdad? Es por, simplemente por tradición. Pero la Biblia nos enseña que no debemos de obedecer las tradiciones de los hombres si no está en base de la palabra de Dios. Y esta noche vamos a destacar las creencias católicos, porque, y dice, ¿por qué va a predicar acerca de los católicos? Bueno, simplemente porque este mundo y la, y la cultura enseña que, la, que el catolicismo es lo mismo como el cristianismo. Muchos dicen, bueno, yo soy cristiano, bueno, ¿a qué la iglesia va? Bueno, yo voy a este, la laupita, ¿verdad? Yo voy a este, San, San Juan, este, cualquier iglesia, y dice, yo soy cristiano, pero no son cristianos. ¿Verdad? Son católicos. Y hoy en día, están, ¿qué, ¿qué están haciendo? Están tratando de poner la iglesia católica y los, los cristianos conforme como que, son, como, como que son iguales. Y no son iguales. Las creencias son bien diferentes. No tienen las mismas creencias. Más, los católicos no creen que lo que, de lo que dice la palabra de Dios. Y lo, lo voy a enseñar esta tarde. Acompáñenme, por favor, a 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a ver acerca de los, de las creencias de los católicos. Primeramente, le quiero enseñar este versículo aquí, este pasaje, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Nos dice aquí la palabra de Dios, pero el Espíritu dice expresamente que en los, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que aquí no está diciendo la Biblia, Pablo le está hablando a Timoteo, le está diciendo que los días postreros, ¿qué son esos días? Es los días en que estamos hoy en día. Dicen estos días va a haber espíritus que, engañadores y va a haber doctrinas de demonios. Está diciendo que hay espíritus y hay espantos que están enseñando doctrinas falsas. No, está hablando de la gente de los falsos, falsos profetas, de los maestros que, eh, que están enseñando estas, doc, eh, estas doctrinas. Y dice ahí, versículo 2, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo caterizada su conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participesen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Y dice ahí, hay, va a haber dos doctrinas en los, dios, en los tiempos postreros. El primer doctrina que podemos mirar, va a decir que uno no se debe de casar, ¿verdad? Que es prohibido casarse. Y después dice ahí, y también abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, participesen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Así que una doctrina es, no se debe de casar. La segunda doctrina es que se debe de abstener de los alimentos también. Bueno, cuando pensamos acerca de hoy en día, ¿qué es una religión que enseña esa doctrina? La iglesia católica. ¿Por qué? Porque tenemos, hay sacerdotes en las iglesias, ¿verdad? Los sacerdotes, qué, qué, qué, ¿qué dice la iglesia católica sobre los sacerdotes? Sacerdotes, dice, no se pueden casar, ¿verdad? No se pueden casar, no tiene poder tener este, una esposa, dice, se tiene que abstener de casarse. Pero no solo eso, cuando viene este, el día de Pascua, ¿verdad?, el domingo de resurrección. Ese viernes, que hacen mucha gente uh, por, por par de semanas? Se abstienen de comer carne, ¿verdad? Dicen, no podemos comer carne, no podemos comer este, ninguno de ese tipo de alimentos. Y, y dicen, porque no se debe de hacer eso durante esos días. Pero, hermanos, eso, la Biblia dice que eso es una doctrina de demonios. Cuando uno dice, se tiene que abstener de comer carne, de alimentos, Dios dice, eso es una doctrina de demonios cuando uno dice usted no se puede casar no se debe de casar Dios dice eso es una enseñanza de demonios ahora la iglesia católica comenzó con un, uh, con un hombre que se llama Constantino Constantino era un hombre pagano vino de una religión una creencia pagana y él dice que se convirtió a ser cristiano después, pero simplemente tomó el cristianismo y lo que él aprendió del paganismo y simplemente los conformó los dos. Por eso, porque sabemos que si uno es pagano, cree en, en, en varios dioses, ¿verdad? Bueno, él simplemente tocó, tomó de, de esas creencias del, del paganismo y los añadió al cristianismo. Por eso vemos la iglesia católica que ellos adoran varios dioses ellos no dicen que son dioses, que los santos son dioses pero los, los adoran ¿verdad? como que si sí, sí son dioses y la razón por eso es porque Constantino fue el que enseñó esa, esa creencia esta religión creció a, a lo largo de 500 años después de los apóstoles del Nuevo Testamento así que no hay ningún católico que pueda decir, bueno, el catolicismo se puede encontrar en la Biblia. No se encuentra en la palabra, ni las enseñanzas. ¿Por qué? Esta religión fue creada 500 años después del Nuevo Testamento. ¿No se encuentra en la Biblia? acompáñeme por favor, a este... Vamos a ir a Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4. Dice, yo, yo no estoy de acuerdo con usted. Yo no estoy de acuerdo de lo que está enseñando. Yo creo que los católicos son cristianos. Bueno, ok. Si usted cree que los, que los católicos son cristianos, uh, tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Porque nuestra opinión no vale nada. ¿Verdad? Nuestro, no vale nuestra opinión o lo que nosotros pensamos. Tenemos que destacar las creencias a través de la palabra de Dios. ¿Verdad? Ahora, hay, vamos, esta noche vamos a destacar cuatro categorías de creencias que tiene la iglesia católica. Número uno, la autoridad de la iglesia católica. Número dos, sus creencias sobre el Señor Jesucristo. Número tres, sus creencias sobre María. Número cuatro, su doctrina sobre la salvación. Primeramente vamos a destacar el número uno, la autoridad de la iglesia católica. ¿Qué es lo que ellos creen sobre la iglesia católica? Bueno, si ustedes se meten en el, en el, en el internet, y busca qué son las creencias de la iglesia católica sobre su iglesia, van a decir esto, no hay salvación fuera de la iglesia católica. Oh, pero, pero pastor, yo soy católico y yo no creo eso, pero si usted estudia lo que la religión católica dice, van a decir que no hay salvación fuera de la iglesia católica. Y si usted no cree, que si usted no está de acuerdo con eso, pues sálgase de la iglesia católica, pues. Porque la religión en la en, en cual usted está, está escuchando, esa religión enseña que no hay salvación fuera de la iglesia católica. Si usted no está de acuerdo con eso, sálgase de la iglesia católica. Métese en una iglesia bautista fundamental donde le van vale a enseñar la palabra de Dios. Pero eso es lo que dicen. Dicen, no hay salvación fuera de, eso, de, de nuestra iglesia católica. ¿verdad? Es decir usted tiene que ser un miembro de la iglesia católica para ser salvo y no solamente de la iglesia católica tiene que uh, guardar los mandamientos tiene que uh, uh, este, guardar los sacramentos etcétera pero primeramente usted tiene que ser parte de la iglesia católica bueno no solo eso dice que no hay salvación fuera de la iglesia católica pero también tienen un papa verdad y abajo de ese papa tienen obispos abajo de esos obispos tienen sacerdotes ¿Qué es el papa? Bueno, el papa no es simplemente un líder religioso, no, es un líder religioso que tiene en los ojos de la Iglesia Católica poder divina. Es decir, es un hombre divino. Que tiene la responsabilidad, tiene la responsabilidad de cuidar las almas que están aquí en este mundo. Así que no es un hombre normal como cualquier persona. No, el Papa a través de lo que dice la iglesia católica es un hombre divino que hasta puede perdonar los pecados. Más en los tiempos de antes tenía él la autoridad de la iglesia si uno le, si, si uno le da dinero que él podía perdonar las transgresiones de las personas de, en la iglesia católica. Pero dice, ah, pero eso fue en esos días. Pero hace unos par de años el Papa que, que tenemos hoy en día aquí en la Iglesia Católica de, de este mundo, dijo, si usted me sigue en Twitter, si usted me sigue en Twitter, no lo voy a permitir que usted vaya al infierno, o, va, o su tiempo en el purgatorio no va a ser tanto, pero usted me tiene que seguir en Twitter, ¿verdad? ¡Locura! ¡Es locura! Pero ¿sabe qué? Hay gente en la Iglesia Católica que, que, que sí cree en eso. Se metieron sus teléfonos ahí. No quiero pasar tiempo en el purgatorio. Tengo que seguir al Papa, ¿verdad? Pero esa es la autoridad. Esas son las cosas que ellos enseñan. Y algunos dicen, pero yo soy católico yo no creo eso. Pues sálgase de la iglesia católica, pues. ¿Por qué va a estar en un instituto que enseñan esa doctrina y usted se va a decir que es católico? Si no cree eso, sálgase de esa iglesia. Pero dicen que no, no hay salvación fuera de la iglesia católica. Creen en un hombre que se llama el Papa, y déjenme decirle que cada papa que ha existido desde que existió la iglesia católica, está en el infierno hoy en día. ¿Okay? Están quemándose en el infierno, donde no hay fuego y azufre. Y ¿sabe qué? Ellos no no hay, no hay salvación fuera de la iglesia católica, pero tampoco hay salvación adentro de la iglesia católica. Amén. Amén. Pero también dicen que uno tiene que guardar las tradiciones y tienen diferentes libros a... a, a Adentro de su Biblia que no son bíblicos. Ahora, ¿qué es la respuesta de estos, estos asuntos? Primeramente, bueno, la, si no hay, ellos dicen no hay salvación fuera de la iglesia católica. Miren lo que dice Hechos capítulo 4 y versículo 11. Aquí está la respuesta bíblica. Dice aquí en versículo 11, Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Uh, déjenme decirle en versículo 11 donde dice reprobada significa desechada Versículo 12 y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debemos ser salvos dice la palabra de Dios Así que la respuesta bíblica para la doctrina falsa que dice no hay salvación fuera de la iglesia católica es esto no hay otro nombre sin, solamente el Señor Jesucristo es donde se encuentra la salvación, eso es lo que dice la palabra de Dios, acompáñenme a Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, así que pueden decir, bueno no hay salvación fuera de la iglesia católica, no hay salvación adentro de la iglesia católica tampoco, y la única salvación donde usted va a encontrar la salvación es en el Señor Jesucristo. Porque acabamos de leer en Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo. El nombre está hablando acerca del Señor Jesucristo, dado los hombres en que debemos ser salvos. El segundo asunto es esto. Bueno, ¿y qué del Papa? Todos necesitamos un líder religioso que nos pueda guiar. Pero mira lo que dice Mateo 23, versículo 9. Y a lo, a lo mejor un católico va a escuchar esto y de decir: Bueno, yo no, yo no estoy de acuerdo con el Papa, pero yo creo en los padres, ¿verdad? De la Iglesia Católica. Yo quiero a mi padre de la Iglesia Católica. Este, Lo respeto y lo, lo voy a seguir. Y, y él es genuino, es sincero y lo amo mucho. Es, es el Padre. Pero mira lo que dice la palabra de Dios: Mateo 23, versículo 9. Y no llaméis vuestro padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre. El que está en el cielo. ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro. El Cristo dice la palabra de Dios. Así que aquí nos dice Mateo 23. Que es un pecado llamarle a una persona padre. ¿Verdad? Ahora, sabemos que en la Biblia hay varios hombres que se llamaban padre. ¿Pero a quién? A sus hijos. ¿Verdad? Eso es normal. Eso es bíblico. Pero ahí está diciendo en contexto de un una persona religiosa, un líder religioso, dice, no se le debe decir maestro ni padre. Pero ¿qué tenemos hoy en día? Iglesias católicas que, oh, el padre, padre, uh, padre, necesito tu ayuda. este, uh, Y están confesando sus pecados al, al padre. Tienen un cuartito ahí donde confesa su, su, que ha cometido adulterio, fornicación, este, y todos los pecados, esto. ¿Y qué está haciendo el padre? Él no es un hombre divino, está disfrutando de lo que le está diciendo. ¿Verdad? ¿Perverso? ¿Verdad? Pero la Biblia nos dice que es un pecado decirle a él que es padre. Títulos bíblicos es pastor. ¿Verdad? Eso es un título, diácono. Es un título bíblico que, que podemos ver aquí en la palabra de Dios. ¿Pero padre? ¿A los, a, los, ¿A los sacerdotes? Más, usted no va a encontrar un sacerdote en el Nuevo Testamento. El sacerdote de nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Había sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero cuando Cristo vino a este mundo, ¿qué sucedió? Con Él fue crucificado en la cruz, Él se convirtió a ser el sacerdote de nuestra vida. El único sacerdote y el único Padre que tenemos es Dios el Padre. Acompáñeme a Marcos capítulo 7, por favor. Marcos capítulo 7. Si usted habla con un católico, tiene muchas tradiciones. Y la realidad es esto. Si, si usted le pregunta a un, a un católico, ¿dónde se encuentra eso en la Biblia? Le van a decir, no sé. ¿Verdad? Van a decir, mmm, yo no sé si está ahí. Ni sé. Pero esa es la tradición que tenemos en nuestra vida. ¿verdad? Eso es lo que yo aprendí de mi mamá. Eso es lo que enseña en la iglesia católica. Así que ellos se llevan por un viento de doctrina que no está en base de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Marcos 7:9 dice, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de jarros, de copas y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestro tra vuestra tradición. Dice, usted está ignorando... El mandamiento de Dios simplemente porque quiere guardar las tradiciones de los hombres. No me diga una persona, un católico que aman a Dios, pero están haciendo un lado los mandamientos de Dios. Dice, no, yo, yo amo a Dios, yo amo al Señor Jesucristo, yo soy un cristiano, pero está ignorando los mandamientos de Dios. ¿Cómo es que una persona puede decir que ama a Dios, pero están negando la palabra de Dios? Acompáñeme a Colosenses capítulo 2, Colosenses 2 por favor, Colosenses capítulo 2, ah, esa es mi tradición, es porque desde la niñez yo era, yo, yo nacido soy católico, pero sabe que si, si sus creencias contradicen lo que dice la palabra de Dios, es pecado, usted está en pecado, usted puede honrar a Dios con sus labios, pero sabe que su, su corazón está lejos de él. ¿Por qué? No está en base de lo que está diciendo la palabra de Dios. Usted está en base de las tradiciones de los hombres. Colosenses 2, 7 dice, Arraigados y sobreedificados en Él, Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en ella con acciones de gracias, mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y vanas este, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es lo que le quiero preguntar a, la, a los católicos. ¿Qué es más importante? ¿Lo que usted, lo que dijo su abelita o lo que dice Cristo? ¿Verdad? ¿Qué es más importante? ¿Lo que dice el padre de, de su iglesia? o lo que dice el Señor Jesucristo. Porque ahí dice, van a sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, es decir, están abandonando lo que dice Cristo simplemente para guardar las tradiciones de los hombres. No es bueno, según el Timoteo, por favor. Según el Timoteo capítulo 3. Así que miramos que la respuesta bíblica sobre la iglesia católica es Hechos capítulo 4, versículo 12. Pero no solo eso, el, la respuesta bíblica sobre la enseñanza del Papa, podemos ver todos los versículos ahí. Y de las tradiciones podemos mirar ahí Colosenses capítulo 2 y Marcos capítulo 7. Pero mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice ahí, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra de Dios. ¿Qué está, qué está diciendo Dios? Que en la palabra de Dios es suficiente para enseñar los, los mandamientos de Dios. ¿Por qué usted va que, a desear, por qué desea? Uh, este, guardar mandamientos de hombres si usted ni sabe los mandamientos de Dios mejor aprende los mandamientos de Dios aprende los estatutos de Dios y lo que Dios requiere de su vida y después puede uh, comenzar con las tradiciones ¿verdad? no, es, no hay mal, algo malo con las tradiciones de lavarse las manos pero cuando usted estima esa tradición más que los mandamientos de Dios es pecado ahora acompáñeme por favor a 1 de Juan capítulo 2 1 de Juan capítulo 2 así que acabamos de mirar la autoridad de la iglesia que es la autoridad Ellos, la iglesia católica tiene su, su propia autoridad dice no hay salvación fuera de la iglesia católica tienen su papa tienen sus, sus este, sacerdotes verdad pero ahora vamos a ver aquí sus creencias sobre el Señor Jesucristo y déjenme decirle esto hermanos que él el Señor Jesucristo que ellos creen no es el mismo Jesús que nosotros tenemos. No, no deje que una persona le diga, bueno, tenemos el mismo Cristo. No es el mismo Cristo. Porque el Cristo de, de, de lo que enseña la iglesia católica no es suficiente para salvar a través de lo que ellos dicen. Le quiero leer esto, dice, el catolicismo enseña que Cristo es Dios, pero sin embargo su muerte, sepultura y resurrección no es suficiente para pagar la pena completa del pecado. Los que califican para el cielo, todavía tienen que pasar tiempo en un lugar que se llama el purgatorio. Así que ellos enseña, oh sí, Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero dicen, pero, y si decimos, pero solo uno tiene que creer en Cristo para ir al, para ir al cielo, van a decir, no, pero uno tiene que ser más de eso. ¿Verdad? Tiene que ser los sacramentos. Pero no no cabe decir usted que Cristo es Dios. No que no no cree usted que su muerte, sepultura y resurrección fue suficiente para pagar los pecados de todo el mundo. Oh, claro que sí, pero no es suficiente, tenemos que hacer otras cosas también. Tenemos que guardar los mandamientos, ser buena persona, tenemos que ser comunión, tenemos que guardar todos esos mandamientos porque en realidad en los mentes de ellos no es suficiente. Okay. ¿Qué es la respuesta bíblica? Mira el de Juan capítulo 2, versículo 1, dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Acompáñenme a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, por favor. Dígame usted, ¿por qué la muerte, sepultura y la resurrección no es suficiente para salvar? Si Dios dice que solo tenemos que creer en Cristo para ir al cielo y solamente creer, solamente poner nuestra fe en Él, solamente confiar en Él, ¿por qué es que tenemos que hacer obras para ir al cielo? La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Amén. Dígame, ¿por qué? Ellos dicen, no, uno tiene que hacer los, los, los sacramentos, pero eso es de vosotros. Guardando los mandamientos y los sacramentos eh, proviene del esfuerzo de una persona. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, no de vosotros. Pues es don de Dios, no por obras. Para que nadie se gloríe. En caso que usted se confuse de lo que está diciendo. Tiene confusión sobre lo que dice la palabra. Dice no de vosotros. Y después dice esto. No de obras. ¿Verdad? Amén. No de obras. No de vosotros. No de usted. No de guardar. Pues de qué es. Fe. Amén. Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Dice la palabra de Dios. Y fe simplemente es, es esto. Creer. ¿Verdad? Romanos capítulo 5 Versículo 8 dice más Dios encarece su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Versículo 9, 9 Mucho más ahora estando ya justificados En su sangre Por él seremos salvos De la ira No dice y por el purgatorio Seremos salvos de la ira No dice por los sacramentos Seremos salvos de la, de la ira Dice no por él él es el único que nos puede salvar del infierno, hermanos. ¿Y qué está hablando cuando dice la ira? Está hablando acerca del infierno. Porque el infierno es la, la última expresión de la ira de Dios. ¿Verdad? Acompáñeme a Hebreos capítulo 10. Cuando Cristo murió en la cruz, con Él fue crucificado, En la Biblia nos dice que Él tomó los pecados de todo el mundo en Él mismo. Bueno, una persona cuando, cuando muere sin Cristo, la Biblia dice que va a estar en el infierno para la eternidad. ¿Por qué? Está pagando por sus pecados. La Biblia dice en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Así que la paga, la, lo que debemos de pagar, la consecuencia sobre el pecado es el infierno. Pero ¿por qué vino Cristo? pues? Para pagar por los pecados. Mas dice la Biblia que cuando él murió, su alma se fue al infierno por tres días y tres noches. ¿Verdad? Dice, esa eso, eso es, este, es falsa doctrina. ¿Cómo que, ¿Cómo que Cristo se fue al infierno por tres días y tres noches? Si usted muriera y pagara por sus pecados, ¿a dónde iría su alma? Al infierno. Por eso era necesario que Cristo cuando él fue crucificado y murió, se fuera al infierno también. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. ¿Qué está diciendo ahí? Porque los católicos creen que se puede perder la salvación también. Dicen, sí, la salvación sí se puede perder porque si usted camino, anda en los caminos y se aleja de los caminos de Dios, va a perder la salvación. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que Cristo murió una sola vez. Si usted puede perder la salvación, es decir que Cristo tiene que regresar otra vez, nacer otra vez, ¿verdad? Ser crucificado otra vez, ir al infierno otra vez y resucitar otra vez. Pero dice ahí la palabra de Dios que lo hizo una sola vez. ¿Por qué? Porque es la muerte de Él y la resurrección es suficiente para salvarnos a nosotros. Que okay, acompáñeme a Hechos capítulo 2, por favor, Hechos capítulo 2, y dice ahí que su cuerpo fue la ofrenda, si usted se recuerda en, lo, en el Antiguo Testamento, verdad, uh, la Biblia enseñaba acerca de, los, de, los, de las ofrendas de los corderos, y qué decían con las ofrendas de los corderos, lo amarraban y los mataban, los cortaban, lo amarraban ahí en el, en el altar y después lo quemaban, Así, así se llama una ofrenda. En la Biblia se dice un alocausto, ¿verdad? Es una ofrenda de fuego. Bueno, la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios. Así que cuando Él vino, Él fue crucificado, fue amarrado ahí en la cruz, con Él murió, su alma se fue al infierno y, se, y fue quemado por tres días y tres noches y después resucitó. Dice ahí, en, ¿dónde estamos? En Hechos, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 25, dice, porque David dice de él, hablando de Cristo. Así que sabemos que él dice de Cristo. Vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno. No permitirás que tu santo vea corrupción eso es un está citando el libro de salmos pero sabemos a través de hechos capítulo 2 que david está hablando de quién de cristo él fue al infierno no está hablando de david da, david no está en el infierno <risa> nunca fue al infierno y el purgatorio y el infierno son diferentes cosas a través de lo que dicen los católicos ellos dicen, sí, el infierno donde hay fuego y azufre, donde una persona sufre para toda la eternidad. Ellos dicen que el purgatorio es un lugar como uno, uno, uno está esperando, ¿verdad? Esperando para ver para, para las oraciones de su familia, para que lo saquen del purgatorio. ¿Verdad? A, a, en la iglesia católica le dicen, est estamos velando. Cuando una persona muere, están velando y, y, y dicen vanas repeticiones de oraciones, ¿verdad? Para sacar el alma del purgatorio. Pero la Biblia no va a encontrar ninguna vez en la palabra de Dios una palabra que se llama el purgatorio. No existe. Más la Biblia dice al momento de morir, cuando uno está en Cristo, está, está en la presencia de Dios. O si no es salvo, la Biblia dice que, se, que va a levantar sus ojos en el infierno, en tormentas, dice la palabra de Dios. Si no lo cree, lea Lucas capítulo 16. Habla acerca del hombre rico que cuando murió, levantó sus ojos en el infierno, dice la palabra de Dios. ¿No hay un lugar en medio? No existe. Acompáñeme a Juan, capítulo 14, por favor. Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice aquí, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Cristo está enseñando. No dice nadie viene al Padre sino por la Iglesia Católica. No dice nadie viene al Padre sino por guardar los sacramentos. No dice nadie viene al Padre sino por mí. Porque Él es el único que puede dar la salvación. Acompáñeme a Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo capítulo 20. Ahora miramos la autoridad de la Iglesia Católica, el Papa y lo que dicen de que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Miramos acerca de las creencias sobre el Señor Jesucristo. Jesucristo es suficiente para salvar, no necesitamos otra cosa. Y me decía eso, hermanos, la iglesia bautista tampoco puede salvar. Si usted asiste a esta iglesia, no va a ir al cielo. Solo si usted cree en el Señor Jesucristo va a ir al cielo. Y uno no tiene que ser parte, un miembro de una iglesia para ser salvo. Tiene que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. ¿Okay? Ahora vamos a mirar acerca de sus creencias sobre María. ¿Verdad? Miren lo que lo voy a leer esto: dice la institución católica da adoración y, y uh, honor a María de las Escrituras, que las escrituras no la hacen. Dicen que ella es la madre de Dios. Dice que María, María que, que, que dio luz, luz al a Señor Jesucristo, el hombre verdad físico, dice que ella es la madre de Dios. Más si usted as, estudia el asunto acerca de María y la doctrina que enseñan los católicos, dice que María es sin pecado. Yo me recuerdo una vez que fui a, um, fui a ganar almas en la ciudad de Wilmington. Y estaba con un hermano y él estaba, él estaba predicando la palabra de Dios y nos encontramos con una persona que era católico. Y... Mi, mi, mi amigo le estaba predicando el Evangelio, le estaba dando todas las escrituras y que la salvación simplemente es por, por fe y gracia, etc. Y, este, y, y dijo el hombre, pero dijo el hombre, dijo esto. Mira, yo creo en la, en, en, la, en la Virgen. La Virgen. ¿Verdad? Y déjenme decirle esto, hermanos. María fue virgen antes que, que, que dio luz a Cristo, pero después de eso, él tuvo muchos más hijos. Así que no fue virgen después de eso, <risa> pero en los ojos de los católicos dice no es la virgen, ¿verdad? La virgen María. Y digo esto, mira, mira, mira, yo creo en la, en la virgen María, ¿verdad? Y mi, mi amigo le enseñó, pero usted sabe que la Biblia dice por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir que María también una, una pecadora. Más dice, le estaba explicando, dijo más Cristo la corrigió una vez en la Biblia. En Juan capítulo, ¿qué, ¿qué fue? Juan capítulo 2, la corrigió y le dijo, ¿usted cree que Cristo pecó porque la corrigió a la, a, a, a la Virgen María? Y dijo al hombre, sí, dijo, yo no estoy de acuerdo con eso, dijo, yo no creo que eso fue correcto, él pecó cuando corrigió a su madre, porque ella es la Virgen. Así que no me digan Que oh, nosotros no adoramos No estamos No es como un adiós para nosotros Si ¡Sí es Si están estimando a María Más que a Cristo Hasta el punto que dicen Que Cristo pecó Por corregir a María Esa es idolatría Ahora Mira lo que dice la palabra de Dios Acerca de esto uh, Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Ahora, dicen, pero yo no creo que María es un, un dios. pero la Biblia dice en contexto que un, si, amo, si, si estamos haciendo imágenes, es sinónimo con teniendo dioses ajenos. ¿verdad? Porque ahí dice en versículo 3, no tendrás dioses, después versículo 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas. ¿Qué es inclinarás? ¿Qué significa inclinarás? Cuando uno se inclina, eso es inclinándose. Dice, no, yo no creo que María es una Dios. Pero usted se está inclinando delante de una estatua. ¿Cómo se dice? Estatua. Est estatua, gracias. Estatua de la Virgen. ¿Verdad? Oh, pero no, no es una Dios. Ahí dice, no te inclinarás. Y en versículo 3, ¿de qué está hablando? De Dioses ajenos. Así que, aunque usted tiene la definición que no se está inclinando delante de María como que es una Dios la definición de Dios en Éxodo capítulo 20 dice usted está actuando como que es un Dios porque se está inclinando a ella no te inclinarás a ellas ni, la, ni las honrarás porque yo Jehová tu Dios soy Dios celoso que visito la maldad Dios dice que es una maldad de los padres sobre los hijos que hasta la tercera y cuarta generación. Y miren lo que dice, de los que me aborrecen. Dios dice, si usted se está inclinando a un Dios, María o San Juan o San Co, cualquier persona, Esquipulas, Dios dice que usted lo aborrece a Dios. No, yo amo a Dios. No, usted ama a la María, la Virgen María, porque se está inclinando a ella eso es lo que Dios dice Acompáñame a Mateo capítulo 12 recuérdese el título del mensaje el catolicismo a la luz de, de, de la Biblia estamos destacando lo que creen los católicos a través de la palabra de Dios y no creo que puedan salir a ser afuera de este mensaje y decir no yo no estoy de acuerdo con, yo no creo que eso está en la Biblia acabamos de leer los versículos lo <risa> estamos leyendo dice ahí te estás inclinando lo estás honrando Vayan a un, una iglesia católica. ¿Y qué están haciendo? Se están inclinando, no solamente a María, a diferentes santos. Y déjenme decirles esto, hermanos, que un santo en la Biblia es una persona que está en Cristo. Es una persona que es salvo. No es una persona, no es como, como la madre Teresa, que hizo buenas obras. ¿Verdad? Porque dio de comer a los indios. Pero después que terminamos sus obras Ahí se, se, se, se, se fumamos un, su, su, su, su puro ¿Verdad? No, la Biblia dice que un santo no es una persona Que hace buenas obras, un santo es una persona Que es salvo A través de 1 Corintios capítulo 1 Ahora Mateo 12 47 dice y él dijo uno Y le dijo uno He aquí tu madre y tus hermanos Están fuera y quieren Hablar contigo Y eso no lo entiendo Dicen que María es la madre de Dios ¿Verdad? Y si usted le pregunta a uno A un católico pues, No es madre de Dios Pero es madre de Cristo Y Cristo es Dios ¿Verdad? O, mira lo que sucede aquí en Mateo capítulo 12 Dije, Y le dijo uno He aquí tu madre Hablando de quién, De María Y tus hermanos están afuera Y quieren hablar contigo y respondiendo él, hablando de Jesucristo, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y madre, dice la palabra de Dios. Así que si un católico le dice, es la mamá de Cristo, dijo de su propia boca: ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Es mi madre, mi padre y mis hermanos. Ahí están, ¿verdad? Hebreos capítulo 7, por favor. Hebreos capítulo 7. Así que ahí miramos claramente que él dijo: Él no es mi madre. Ahora, si usted uh, estudia la Biblia en el Antiguo Testamento, va a ver que Jesucristo se apareció varias veces en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no fue la primera vez que Él se apareció delante de los hombres. Él se apareció varias veces en el Antiguo Testamento. Por eso miramos, en, en, yo creo que fue el libro de Lucas, donde Cristo le estaba enseñando a los discípulos diferentes libros del Antiguo Testamento donde Él estaba. Y les enseñó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda la Biblia habla acerca de Cristo. Toda la Biblia es una historia de la salvación que proviene de Jesucristo. ¿Okay? Así que Él se apareció en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Génesis. Lo podemos ver en Éxodo. En todos los libros del Antiguo Testamento, Jesucristo está aquí. Y también en el Antiguo Testamento. Versículo 2. Mira lo que dice. No sé si estoy pronunciando la palabra, el nombre correcto. Uh, uh, uh, Melquisedec se dice Melquisedec. Me, Melquisedec era el sacerdote del antiguo testamento eso es una aparición donde se, Dios se apare, Cristo se apareció en una forma real delante de Abraham y aquí en Hebreos capítulo 7 está hablando de acerca de Melquisedec dice aquí a quien a sí mismo dio Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia dice cómo sabe que que es el Señor Jesucristo, porque ahí dice Rey de Justicia con una, una grande R, ¿verdad? Sí, hablando acerca de, de, de, de, de, de que Cristo es divino. Y luego también Rey de Salem, que es Rey de Paz. ¿Quién es el único Rey? ¡Jesucristo! Ahora, miren lo que dice el versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, dice la palabra de Dios. Así que la Biblia dice ahí que él no tiene. ¿Y qué se pues dice? pero no tiene padre. Está hablando de un padre terrenal. No que José fue su padre. José no fue su padre. José no fue el padre real del Señor Jesucristo. ¿Quién es su padre? Dios. Dios es el padre de su padre. Pero también dice ahí, ni madre. No tuvo una mamá aquí. Ahora, María sí fue usada de Dios para dar luz al Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice, ciertamente no hay hombres justos en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso incluye a la mujer María. Es decir, María fue una pecadora también que necesitaba la salvación. Acompáñeme por favor, a Juan, capítulo 19. Dice, a eso no lo creo. Yo creo que yo todavía creo que María es la madre de Dios. Ok. Bueno, vamos a ver, Juan 19. Porque si usted lee este versículo y todavía cree eso, usted es ignorante de la palabra de Dios. Está negando lo que Dios dice en su palabra. Miren lo que dice el versículo 26. Aquí vamos a leer... Cristo ya es crucificado y ya va a morir. Y da las últimas instrucciones a su discípulo. Y mira lo que dice el versículo 26. Y cuando Jesús vio a su madre. ¡Ah, ¡Ahí está! ¿Ya ves? Fue la madre de Dios. Ahí está. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba. Hablando acerca de Juan. Que estaba presente. Dijo a su madre. Mujer, hea. Uh, he ahí tu hijo Versículo 27 Después dijo al discípulo He ahí tu madre Y desde aquella hora El discípulo la recibió En su casa Así que está diciendo ahí Tú lo vas a cuidar a ella Porque ella de este punto Adelante es tu madre Y María Desde este punto adelante Juan es tu hijo Y murió Así que, sí, María fue usada de Dios para dar luz al Señor Jesucristo. Pero no es la madre de Dios. Porque acabamos de leer en Hebreos que Él viene sin padre, sin madre. Y físicamente, pero físicamente, bueno, en Juan 19, Él la dio a María, a Juan. Así que ya no es. ¿Amén? Amén. Primera Timoteo, capítulo 2. Y la razón por qué este punto es bien importante, porque muchos oran, hasta oran a, a María. ¿Verdad? Para recibir bendiciones y, y respuestas y, y, y necesidades. Y dice, no, tenemos que orar a, a la Virgen María. Tenemos que ver la Madre de Dios. Ella va al el Padre, ¿verdad? Y, y, y, y, y, y para nuestras oraciones y nuestras necesidades. Pero miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, la Virgen María. ¿No dice eso? No, ¿verdad? Dicen, Jesucristo, hombre, es el único mediador. ¿No necesitamos a María? ¿No necesitamos un sacerdote? ¿No necesitamos un padre o el papa? ¿A quién necesitamos? El Señor Jesucristo. Es lo que dice la palabra de Dios. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Acom Acompáñeme a Lucas, capítulo 11, por favor. Lucas, capítulo 11. Vamos a mirar otro ejemplo aquí, versículo 27. Dice aquí la palabra de Dios: Y aconteció que, diciendo estas cosas, una mujer de entre la multitud levantando la voz dijo: Bienaventurado el vientre de que te trajo y los pechos que mamaste. Porque uno dice: Wow, como quisiera yo ser María, verdad? Esa mujer divina, y eso es lo que están diciendo: Es lo que está diciendo esta mujer, verdad? bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste versículo 28 y él dijo antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarden la, la corrigió Digo, no, no no no no bienaventurados los que cuando escuchan la palabra de Dios lo hacen católico usted no va a ser bendecido cuando ora a, a, a la virgen maría la bendición proviene cuando usted escucha la palabra de Dios y la hace. No cuando usted ora a, un, a una imagen o cuando dice 30, 30, este, uh, María, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice la oración? ¿Cómo? ¿Ave María? ¿Cuánto se tiene que hacer? ¿25? Yo, yo dije 30. Los mandamientos de hombres. Pero la Biblia dice que la, la bienaventuranza o la bendición proviene cuando nosotros Escuchamos la palabra de Dios y lo hacemos Acompáñeme en Jeremías capítulo 7 Y hasta dicen en la iglesia católica que, que María es, es, es como uh, la reina Dice, ella es la reina del cielo ¿Han escuchado acerca de eso? Dice, ella es la reina del cielo Porque es la mamá de Dios, ¿verdad? La reina Ok Ok bueno vamos a ver lo que dice, Dios dice acerca de eso Jeremías capítulo 7 versículo 18 los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo ah ¡Qué bueno están adorando a María eso es algo bueno están, están obedeciendo al señor Dice ahí, la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Pero mira lo que dice, para provocarme a ira, dice la palabra de Dios. Oh, oh. Es decir, cuando uno está haciendo ofrendas y está adorando a la reina del cielo, está provocando a Dios a ira, dice la palabra de Dios. Dios no está, eso no, no le trae placer a Dios. Eso no le agrada a Dios, no, Dios dice que me estás provocando la ira. Me estás enojando. Y, la, y la, el, el, el, la justicia de Dios va a caer, la ira de Dios va a caer en la persona. Que cuando escucha estas palabras, las ignoran. Y dice, no, todavía vamos a adorar a la reina del cielo. Bueno, va a provocar a Dios a la ira, dice la palabra de Dios. Ahí lo dice. Ahora, acompáñeme a de Pedro, capítulo 3. Y ya vamos a terminar. Primero de Pedro, capítulo 3. Así que miramos la autoridad de la iglesia católica, sus creencias sobre el Señor Jesucristo, sus creencias sobre María. Ahora últimamente vamos a mirar su doctrina sobre la salvación. Dice aquí, católicos enseñan que una persona se guarda a través de la institución católica romana y sus sacramentos, especialmente por medio del bautismo. La salvación no se puede obtener por la gracia mediante Uh, la gracia o, o la fe en Cristo Dice que uno Tiene que ser parte Obviamente dicen que tiene que ser parte de la, de la iglesia católica Para tener la salvación Pero más de eso Uno tiene que guardar los sacramentos Y si tiene que bautizar también ¿Qué son los sacramentos? Número uno es el bautismo Número dos es el matrimonio en la iglesia católica Número tres es la confirmación Número cuatro es la, la comunión Número cinco la confesión a un sacerdote. Número 6 es o, una cosa que se llama orden sagrado. Y número 7 es unción de los enfermos. Vamos a destacar un, algunos de estos en este momento. Sacramento número 1, el bautismo. ¿Verdad? Porque bautizan a los niños, a los bebés. Porque dicen que ellos tienen el pecado original. Dicen que tienen el pecado original. Y lo que están diciendo es esto, uno se tiene que, un, un bebé, un infante se tiene que bautizar porque si se, si se mueren y no se bautizan, van a ir al infierno porque tienen pecado original. Pero hermanos, si leemos Romanos capítulo 7 y leemos Romanos capítulo 5, la Biblia nos dice más. Si leemos la historia de, de David y su, y su niño que murió. La Biblia dice que David dijo, yo voy a ir a él, pero él no va a regresar a mí. Sabemos que David fue salvo. ¿Y dónde fue David? Al cielo. Y él no fue bautizado. <risa> ¿Ok? Pero ellos, ellos dicen que los infantes tienen que ser bautizados, pero también los, los adultos. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Mira lo que dice la palabra de Dios. A la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Ahí dice, ahí está. El bautismo nos salva a nosotros pero tenemos que seguir leyendo hermanos no podemos parar ahí no quitando la inmundicias de la carne sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo así que si quitamos lo que está ahí en, en, en paréntesis dice ahí a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva por la resurrección de Jesucristo dice la palabra de Dios no por el bautismo por la resurrección. Otra cosa que le quiero enseñar, acompáñenme a Efesios capítulo 1. ¿Quién sabe qué es, qué es la confirmación? ¿Alguien sabe qué es la confirmación? La confirmación es cuando el sacerdote confirma que usted tiene el Espíritu Santo. Búscalo en la internet. Es cuando el Padre, el sacerdote, dice: está confirmado, usted tiene el Espíritu Santo en usted es parte de los sacramentos uno tiene que ser confirmado es decir tenemos que ir a un sacerdote para que ellos nos dicen no usted no lo tiene todavía ¿verdad? tiene que ser el, tiene, se tiene que bautizar que le pongan agua en su cabeza ¿verdad? y debe decir esto hermanos bautismo literalmente significa ser bautizado enteramente todo su cuerpo no solamente la cabeza cuando Cristo, porque el bautismo, y, y todos saben eso, el bautismo es, es la figura de lo que hizo Cristo, ¿verdad? Cuando murió, fue sepultado y resucitó. Pero cuando Cristo murió, no le metieron solo la cabeza en, en, en la tierra, en el sepulcro metieron todo el cuerpo, ¿verdad? Por eso, cuando uno se bautiza, se tiene que bautizar totalmente, no solamente la cabeza. Pero, le que le así que la confirmación significa, es cuando el obispo... Confirma que usted tiene el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Efesios 1, 13. Dice aquí. En el cual también confi uh, confia confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que la Biblia nos dice ahí en versículo 13, que cuando una persona... Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué sucede? El Espíritu Santo es sellado en el creyente que creyó en Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí, que es las arras de nuestra herencia hasta la, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Acompáñeme Juan, capítulo 14. Y dicen, oh no, pero nosotros tenemos que ir a un obispo para confirmar que tenemos el Espíritu No, la confirmación viene... Con ustedes salvo. Cuando yo estoy ganando almas y platico con una persona acerca del Evangelio y ellos reciben a Cristo como su Salvador, yo les explico que ellos ya tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Están sellados, como que vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 14. ¿Pero qué creen los católicos? Que es el Padre que le da al Espíritu Santo a ellos. Que, que los obispos son los que confirman el Espíritu Santo en la persona. ¿Pero qué dice Juan, capítulo 14, versículo 16? Hablando Cristo, dice, dice aquí, Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, hablando del Espíritu Santo, para que, es, para que, esté, con vosotros, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad... Aquí en el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que a través de este versículo, ¿quién es el que da al Espíritu Santo? Jesucristo. Cuando creemos en Cristo, Él fue el que lo envió. Dijo, perdón, Dios el Padre fue el que lo envió, pero requiere que Cristo fuera al cielo primero, después iba a mandar al Consolador, lo que dice la palabra de Dios ahí. Okay acompáñenme por favor Juan capítulo 6 y eso es lo, lo último que vamos a enseñar aquí no tenemos tiempo acerca del matrimonio usted no se tiene que casar en la iglesia católica para, para ser salvo ¿okay? ni se tiene que casar en una iglesia realmente ¿okay? pero le quiero hablar acerca de la comunión porque dice uno tiene que tomar la comunión el vino ¿verdad? tiene que empinar el codo y tiene que tomar el pan para ser salvo. Y lo que ellos creen es que cuando uno empina el codo con el vino y toma el pan, que se convierte en la carne y la sangre de Jesucristo en el cuerpo de una persona. ¡Locura! Dice cuando uno está tomando comunión, la carne y el vino se convierte en ser real en su cuerpo. Es, es la carne de Jesucristo. Y usan este versículo aquí. Versículo 54, por favor, en Juan capítulo 6, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Dicen ahí, ahí está. Uno tiene que comer la carne de Cristo y tomar la sangre de Cristo para tener la vida eterna. Pero tenemos que leer cada escritura en contexto. ¿Sabe qué significa contexto? Es el con, con, con el texto que está a la par lo que significa y mira el versículo 40 porque ahí en versículo 54 dice y yo lo resucitaré en el día postrero así que el resultado de comer la carne y beber la sangre es la vida eterna y dice Dios que lo va a resucitar en los últimos días ahora versículo 40 dice y esta, y esta es la voluntad del que me envió que todo aquel que ve al hijo y cree en él ¿Verdad? Perdón. Cree en Él. Tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Así que. Creer en Cristo. Comer la carne. Y tomar la sangre. Es un símbolo. De creer en Cristo. ¿Por qué? Porque Él dio de su carne. Él derramó su sangre por nosotros. ¿Verdad? Así que. Eso es una falsa doctrina que enseña la iglesia católica. Último versículo aquí, Romanos capítulo 3. Ya terminamos. Porque yo creo que en Romanos capítulo 3, versículo 28, vamos a ver la conclusión de, de, de este asunto, de este tema. ¿Qué es la conclusión? Los, la iglesia católica creen que uno tiene que guardar los mandamientos para ser salvo. No es suficiente creer en Cristo. Uno tiene que también hacer los mandamientos. Pero miren lo que dice Romanos 3, 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, dice la palabra de Dios. Es decir, no tenemos que hacer las obras de la ley. Es suficiente nuestra fe en Cristo. ¿Qué es el mensaje de esta noche? Simplemente es esto. No debemos de dejarnos, este engañar, que seamos engañados por medio de estas doctrinas falsas. Y si una persona que, que usted conoce es católico, le debe de enseñar estos versículos, ¿verdad? Más de eso, si uno está escuchando esta predicación sobre los católicos, no se ofende ¿verdad? Si usted verdaderamente ama a Dios, debe de amar la palabra de Dios, que tiene más autoridad que cualquier iglesia, que cualquier hombre, que cualquier tradición. Amén. Vamos a orar. Si no tenemos gracias esta noche, gracias por la palabra de Dios que nos enseña la sana doctrina y que nos ayuda en esta vida para que nadie nos engañe en nosotros por medio de las tradiciones, las falsas doctrinas. Podemos escuchar una doctrina y comprobarlo a través de la palabra de Dios. Ayúdenos esta noche a, a no menospreciar la predicación, pero a estimarlo. Y espero esta noche que nos ayudes y, y tráiganos con bien este domingo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.